Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo dos lances a dos ciervomulos, que resultaron ser dos mulos de 5 estrellas. Pero el segundo mulo es un lance que me ha gustado mucho. Ha sido una persecución durante más de 10 minutos, siguiéndole, intentando atraerle, y al final ha sido abatido. Y sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Ahí enfrente tenemos un grupo de ciervos mulos. vamos a mirar, uno macho, un 5 estrellas, vaya cornamenta tiene ese, vamos a coger el rifle, apuntamos, vaya, ahí está, a ver da, ya se nos pone detrás de otro, vamos a esperar un poquito, a tener un tiro limpio y vamos a disparar disparamos le hemos dado salen corriendo todos vamos a poner la marquita ahí y vamos a, a buscar a los animales mira teníamos también aquí un un grupo de cola blanca que ha salido yendo me habéis comentado de que la calidad no es tan buena como los anteriores vídeos pero tener en cuenta que cuando vamos con el sentido del cazador eh, se atenúa bastante la imagen y no está en buena calidad. Yo sigo grabando mis vídeos en HD. 30 frames por segundo. Y eh, vamos a, a localizar el impacto que tenemos aquí. Mira, aquí lo tenemos. Vale, sangre con burbujas. Eso significa que hemos tocado el pulmón y ese animal está muerto. Vamos a seguir el rastro. Viene por aquí tiene bien sangrado y vamos a recoger nuestro ciervo mulo que va a ser nuestro primer ciervo mulo 5 estrellas me, me faltaba este animal bueno, también me faltan a, a un otro aquí en, en América y también me faltan bastantes en, en el mapa de Transilvania seguimos el rastro como veis vemos aquí el, el sangrado Vamos despacito, no tenemos prisa, puesto que ya sabemos que cuando vemos la sangre con burbuja Significa que le hemos tocado un pulmón y ese animal está muerto Vamos a ver hacia dónde va la siguiente Vamos a retroceder un poquito, va en esa dirección, o sea que seguimos recto A ver si localizamos en la otra Si sí, mira, por aquí viene Y yo creo que estará ahí, ahí delante hay varios tipos de sangre, si os sale sangre a roja clara significa que es carne, o sea que no lo sigáis. Ya tenemos aquí el animal, vamos a ver si podemos hacer una, una foto. Ponemos nuestra cámara, a ver avanzamos un poquito, vamos a ver, giramos la cámara cada vez podemos hacer un poquito a la foto levantamos un poquito la cámara yo creo que más o menos así no va a estar mal bueno pues funcionamos ya está hecha con el F-12 y vamos a, a recoger nuestro animal vamos a acercarnos un poquito más aquí está un buen disparo 84 metros le hemos dado en el pulmón cinco estrellas con 90 con 21 de genética es un buen animal aquí nos da 382 de, de dinerito y 461 de trofeo la verdad que es un animal muy bonito vamos otra vez el, a ver el disparo vamos a ver cómo ha entrado la bala casi casi lo hubiéramos impactado en el, en el corazón pero no ha pasado muy muy cerquita, le hemos dado en el, el pulmón y bueno, pues vamos a, a guardar el, el animal y os voy a poner el, el mapa ahora después para que veáis dónde donde ha sido batido, aquí abajo y vamos a, a seguir con la caza, he venido desde el puesto andandito hasta este lago y lo vamos a pues seguimos con la caza seguimos cazando en esta ocasión vamos buscando zorros tengo una misión de, de abatir tres zorros así que cogido el 223 vamos andando con nuestra visión del cazador activada vamos a llamar a ver si subir algún ciervo por aquí pues lo que tenemos hay huellas a ver si contestar alguno pues ya que estamos en una zona de ciervo vamos a aprovechar hacer las dos misiones, a coger los ciervos mira ya escuchamos ciervos mulos a coger ciervos y los zorros llamamos, mal estado físico lo tenemos ahí veis que han cambiado las distancias, ahora van de 20-20 metros tengo activada la beta que ha salido hoy y la estoy probando mira aquí tenemos los tejones tenemos un hábitat de, de tejón que descansa pero bueno como descansan dentro pues tampoco nos, nos, nos preocupa mucho vamos a avanzar despacito a ver si localizamos a, a los mulos puesto que toda pieza de caza que se nos ponga tiro es merecedora de que hagamos un lance seguimos avanzando agachaditos para no hacer mucho ruido vamos a mirar tiene que estar por esta zona nosotros a, a seguir estoy aquí también en, en directo en la sala de Discord estoy con, con nuestro compañero un Uncas un gran cazador y os recomiendo que, que entréis en la sala de Discord puesto que tenemos unas conversaciones muy muy interesantes aquí tenemos otro otro hábitat vamos a ver si localizamos a nuestros ciervos los hemos escuchado y no nos queda más que manos de paciencia y seguirlos parece ser que en la beta esta que han puesto los animales asustan un poquito menos ¿eh? se asustan un poquito menos vaya me ha pegado un salto mira estoy aquí voy a cambiar la, la posición la voy a poner aquí para saber por dónde están los, los ciervos así que voy a, poner a ver si no contestarán vamos a agachaditos, despacitos sin tener prisa aquí sí que realmente no se puede correr os recordáis que los vídeos de, de Call of the Wild os pues decía que no corrieres aquí simplemente es que no se puede correr porque como corramos los animales salen huyendo e incluso si vamos andando se espantan con una gran facilidad tienen que estar por esta zona no los escuchamos pero vamos a seguir, poco a poco. Aquí tenemos una arboleda que nos impide ver la visión. Pero bueno, vamos a, a utilizar la cámara. Mira, ahí los tenemos. ¿Veis que van de 20 en 20 metros? Vamos a utilizar la cámara para ver si los podemos localizar. Desde luego, esto de la cámara... Mira, ahí tenemos los animales. Nos permite... Localizarlo y es una ayuda bien grande tenemos dos pequeños grupos aquí tenemos tres y ahí adelante tenemos cuatro a ver si los vemos vamos a avanzar despacito y los perseguiremos hasta que los tengamos a, a tiro y podamos hacer un lance vamos avanzando despacio, despacio puesto que hasta ahora estarán desplazándose de un, de un lugar a otro puesto que estamos en, entre la hora de... De beber y la hora de comer, cogemos el rifle, no este no, que son 223, ahora, ahora si sí cogemos el 308, vamos a ver si podemos verlos, no, por este claro no, no tenemos visión, y ahí tenemos, pero no, miráis se mueve uno, y esa es su membrano, así que vamos a ver, no era un macho, era un macho, Ahí tenemos otra hembra pero no tengo tiro no tengo tiro aparte tengo una rama en medio y ya me ha ocurrido que disparas con alguna rama en medio la bala pega en la rama y, y fallamos el tiro pues nada han seguido avanzando y nosotros también vamos a avanzar vamos a mirar otra vez cogemos el reclamo llamamos a un, a un macho de bajo nivel Puesto que todavía no, no he conseguido la ventaja, me quedan 5 animales para desbloquear la ventaja. Ponemos otra vez nuestra cámara y la vamos a, a utilizar como si fuera un pequeño dron. Y si sí, vemos que se han metido ahí por, lo, por los árboles, así que vamos a, a seguir buscándolos. Os aconsejo que cuando pongáis la cámara desactivéis la opción de parar juego entonces cuando eh, cogemos la cámara y lo utilizamos como si fuera un dron vemos a los animales moverse y es más fácil localizarlos si sí, es cierto que la cámara va a avanzar 100 metros como mucho pero bueno desde la altura tenemos buena posición mira ahí tenemos un animal adulto de una estrella si sí, seguimos escuchando las la llamadas, vamos a seguir avanzando a ver si podemos hacer este lance os recomiendo que si queréis hacer una buena limpieza energética y tener un, una buena sangre para que salga mejor en animales todos los animales de una estrella y dos estrellas que sean maduros eso es eliminarlo los adultos bueno yo normalmente no les suelo disparar a no ser que sea un adulto de una estrella y a los jóvenes ninguno. a los jóvenes ninguno a no ser que tengáis una, una misión vaya, tenemos aquí un, unos arbustos que nos impide ver, pero bueno vemos que están bastante cerca los animales, tenemos ahí la burbujita, y con la nueva forma de calcular distancias de 20-20 distancia metros que tenemos ahora en, en la beta, que será puesta me parece que la semana que viene o dentro de un par de días, vamos a mirar a ver por aquí, si vemos los animales si sí, mira, por allí van van hacia adelante, así que vamos a, a seguir avanzando como decía la beta ha corregido algunos aspectos los animales se asustan un poquito menos la sangre se puede se puede ver mejor y luego la distancia en vez de ir en, de 50 a 50 metros va de 20 en 20 metros eso es, uno, es una gran ventaja a la hora de poder calibrar la, la mira vamos a puesto el mapa para que veáis dónde estoy vamos a seguir mirando aquí entre los árboles, pues nada vamos a seguir avanzando, aquí tenemos los conederos veis como cómo nos brillan con la con la opción de la vista del cazador si sí, es cierto que la vista del cazador mmm, atenúa un poco la imagen, no es tan clara como cuando vamos sin ella, pero es necesaria yo creo que debería estar esta opción siempre siempre puesta, no es decir, la activamos y la desactivamos pero bueno es una sugerencia mía. Y no, no creo que vaya en nuestro caso. Mira, un 5 estrellas. Ahí tenemos un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas, señores. Madre mía. Madre mía. Madre mía que lo tenemos allí. Así que a ver si puedo hacer el lance. Vamos a ver si lo veo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, ahora. Y disparamos. Le hemos disparado, vemos la sangre allí, veamos de nuevo el disparo, vaya manchurro. Le hemos disparado dentro del follaje, así que vamos a, a recogerlo. Ponemos la marquita allí, veis que tiene un buen sangrado y ahora a localizarlo. Así que como habéis visto os recomiendo que si veis las burbujas están tranquilos Lo sigáis que al final se le puede se le puede dar el, el lance y capturar buenas piezas Y más sobre todo aquí que es una zona muy boscosa Y, y no tenemos mucha visibilidad Si podéis poneros la beta os recomiendo que la pongáis Bueno vamos a llegar aquí a la zona de la sangre A ver si la veo, estaba por aquí donde está que no no ve la sangre se estaba aquí en la, en la marca vamos a seguir buscando es que raro era una, una mancha muy grande de, de sangre vamos a ver ah mira ahí la tenemos de claro que está está en el arbusto las hojas madre mía Que sangrado roja oscura eso significa que le hemos dado en el hígado si hubiera sido roja simplemente hubiéramos pinchado el carne y ese animal hubiera huido y, y, y cicatriza pero al ser roja oscura eso significa que le hemos impactado en el hígado así que vamos a seguir nuestra sangre, además que es una un, un sangrado grande veis como madre mierda, se está desangrando el animal veis las marcas de, de los rastros, como decía que lo han mejorado un poquito y se localiza mejor Nada, vamos a seguir a nuestro nuestro animal herido seguimos la sangre ese rojo oscuro de impacto en el hígado y ya mismo estará por aquí nuestro nuestro animal seguimos avanzando ya vamos de pie no tenemos problema pasamos el tronquito este que antes teníamos que dar la vuelta ya podemos atravesarlo Madre mía que sangrado y ya ya lo vemos allí al fondo, el animal. Así que vamos a, a recogerlo en cuanto lleguemos. Vamos a ver la sangre si aquí estaba. Volvemos a mirarla a rojo oscuro, impacto en el hígado. Y cogemos la dirección y ya lo vemos allí al, a nuestro animalico. Así que vamos a, a recogerlo vamos a verlo, lo tenemos aquí nos damos una carrerita aquí lo tenemos, vaya, tiene los cuernos hacia abajo, no vamos a poder hacer la foto pero lo vamos a recoger ahora mismo un impacto muy buen, a 115 metros le hemos dado en el hígado, como decía, y en un pulmón madre mía, vamos a ver la información general 5 estrellas, con 90 89 de genética nuestro segundo ciervo mulo cinco estrellas, ayer cogí otro, vamos a ver de, de nuevo el impacto, vamos a mover el animal a ver la cuerna, a ver si lo podemos mover un poquito, lo giramos, lo echamos un poquito para atrás, vaya cornamenta que tiene, no son tan espectaculares como los de guay, de pero son unas cornamentas preciosas. Madre mía, qué animalito. Lo giramos un poquito, volvemos a ver la a ver si hacemos una captura, a ver, así que se vea bien la cuerna, presionamos el, el F12, hacemos la captura, vamos a ver la caza, 383, 11 minutos de persecución de nuestro animal, ha sido un lance muy bonito, me ha gustado mucho y vamos a ver el trofeo que tenemos 463 puntos.